El camino de la lucha seguido por los obreros cortaba en todo momento, bajo un determinado ángulo, el de la dirección. Y en los momentos más críticos, este ángulo era de 180 grados. De esta manera definió León Trotsky la dinámica de la Revolución Española, iniciada en 1931 con la caída de la monarquía y que llegó a su momento más crítico en mayo de 1937, en esta ciudad, en Barcelona, cuando el gobierno republicano de Cataluña y los estalinistas trataron de arrebatar a los obreros catalanes el control de aquel edificio, la telefónica. ...que como las principales empresas de la retaguardia republicana... ...había quedado bajo control de los trabajadores... ...desde la derrota del golpe de estado en el verano de 1936. Trotsky siguió con detenimiento los acontecimientos... ...que se sucedían en la península ibérica... ...para él una revolución proletaria triunfante en el Estado español... ...era el mejor dique de contención... ...contra las tendencias a la guerra imperialista... ...que conducirían a la segunda guerra mundial y asimismo era un activo para que la clase obrera soviética pudiera emprender una revolución política contra la casta stalinista que había expropiado la revolución de octubre. en Rusia, en el Estado español la agenda de tareas democráticas y resueltas era enorme. Millones de campesinos sin tierras y sometidos a unas condiciones de explotación casi feudales. Los privilegios de la Iglesia y de las viejas clases nobiliarias seguían siendo enormes. Las colonias luchaban por su independencia y naciones como la catalana tenían negado el derecho de autodeterminación. Resolver estas demandas democráticas implicaba atacar de lleno los intereses de la atrasada burguesía española. Y por ello la República Burguesa estaba destinada a no hacerlo. La revolución española confirmaba la teoría de la revolución permanente formulada por trotsky a comienzos del siglo 20 para rusia y que se demostró poderosa para explicar la dinámica de la revolución socialista internacional la única clase capaz de resolver las tareas democráticas era la clase trabajadora unida al campesinado pobre en contraposición con una burguesía cada vez más entrelazada con los intereses reaccionarios y un campesinado incapaz de proponer un régimen alternativo al burgués o el socialista todo lo contrario a la política de los reformistas los anarcosindicalistas y los estalinistas, que por distintas vías habían subordinado a la clase trabajadora detrás de una burguesía republicana progresista que había mantenido la legislación anteobrera de la dictadura, se había negado a aplicar una verdadera reforma agraria y había permitido que la reacción con epicentro en el ejército colonial siguiera fortaleciéndose hasta el golpe de estado fascista de 1936 política que tuvo su máxima expresión en la conformación en febrero del 36 del Frente Popular. Una línea impulsada por la internacional comunista estalinizada, que sellaba la alianza entre los partidos obreros y los partidos burgueses progresistas para contener y desviar las tendencias revolucionarias de las masas. Los estalinistas y los reformistas, junto a los anarcosindicalistas que le brindaron un apoyo pasivo, actuaban así como médicos de cabecera del estado burgués, rescatándolo de la amenaza de la revolución proletaria. El antiguo grupo de oposicionistas españoles dirigidos por el catalán André Unín, integrados en ese momento en el Partido Obrero de Unificación Marxista, formaron parte, e integraron en el Frente Popular, lo cual implicó la ruptura con León Trotsky y que se condenaran a no ser la alternativa de dirección que necesitaba el proletariado revolucionario español. La derrota de la Revolución Española dejó planteadas lecciones valiosísimas para las siguientes revoluciones. En primer lugar, la alianza con una burguesía que se viste de combativa es una estrategia impotente que conduce a la no resolución de las tareas democráticas y sociales pendientes. Y en la guerra contra el fascismo conduce precisamente a la derrota tanto de la guerra como de la revolución. Asimismo, la lucha independiente de la clase trabajadora y el desarrollo de organismos de autoorganización, como habían sido los soviets en Rusia y que en el Estado español no llegaron a desarrollarse, era una tarea fundamental para pensar en una posible victoria. Y también que no hay victoria sin partido revolucionario, una lección que había quedado clara en Rusia por la positiva, con el rol del partido bolchevique y que en el Estado español quedó demostrado también por la negativa, con la derrota del fascismo y 40 años de dictadura. La construcción de este partido no es una tarea que se puede improvisar en mitad de la batalla. Incluso para el heroico proletariado español, era una empresa que sobrepasaba sus propias fuerzas. Así lo señaló León Trotsky, poniendo el acento en la responsabilidad de los militantes revolucionarios por no abordar esa tarea preparatoria en los años previos a la guerra civil. Esa tarea sigue siendo, a día de hoy, el principal desafío para que en el siglo XXI la victoria sea posible.